ADC informa. Calidad académica. Para reconocer el trabajo de alumnas y alumnos de las escuelas, facultades e institutos de la unidad Saltillo, se realizó la vigésima edición de la entrega de la presea Lobo. Entregaron 62 preseas en las categorías de actividades académicas, artísticas, deportivas, capacidades diferentes e integración social, compromiso institucional, compromiso social, innovación, liderazgo, protección al ambiente y excelencia. Por primera vez se entregó una presea post morte en la categoría de capacidades diferentes e integración social. El Frente Nacional para la Sororidad impartió un taller para la prevención de violencia digital a facilitadores de escuelas, facultades, institutos y dependencias de la Universidad Autónoma de Coahuila sobre el protocolo de actuación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. Magdalena Jaime Cepeda, responsable del Programa de Equidad de Género, destacó que para la universidad es de suma importancia emprender acciones que contribuyan a la erradicación y prevención de la violencia de género dentro de la institución y que a su vez tenga un impacto benéfico en la sociedad. Olimpia Coral Melo Cruz, fundadora del Frente Nacional para la Sororidad y promotora de la Ley Olimpia, impartió la conferencia Educación Digital, la clave para navegar seguros en Internet... dentro del marco de la Jornada de Prevención de Violencia Digital. Con ello, la Máxima Casa de Estudios desarrolla actividades que promueven entre alumnos, docentes y trabajadores... la prevención de la violencia de género y fomenta una cultura de respeto y prevención de la violencia... a través de las plataformas digitales. Vinculación por quinta ocasión se ofreció la campaña de prevención viral realizada por alumnos de la clase de virología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. La actividad coordinada por la doctora Mayela Gobea Salas se desarrolló en la explanada de la facultad y fue organizada para el público en general, brindando atención enfocada a orientación de enfermedades virales, así como vacunación contra hepatitis y detecciones rápidas de VIH. Para atender casos de tortura y maltrato, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila invita a cursar el Diplomado Manejo y Aplicaciones del Protocolo de Estambul. El diplomado tendrá una duración de seis meses con 120 horas clases, divididos en 10 módulos y dará inicio en agosto del presente año. Su objetivo es formar de manera especializada a profesionales de la psicología, salud mental, abogados y policías municipales, estatales y gubernamentales Para más información llamar al teléfono 844-412-3528 O acudir a la facultad de psicología en el edificio C en la unidad Campo Redondo, en Saltillo Cultura con el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica del Desierto, maestros de la Escuela Superior de Música se presentaron en una gala musical en el Paraninfo del Ateneo Fuente. El coro de la SMUAC, maestros cantantes barítono y mezosopranos, músicos de guitarra, flauta y clarinete, deleitaron con su música a un público gustoso por el arte y la cultura, conformado por niños, jóvenes y adultos. Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien, fincamos el saber. We'll